...de esta tercera edición de la Series Master Cup aquí en el Club de Mar de Puerto Banús, Marbella. Una tercera edición que por supuesto no sería posible sin el promotor de este evento. Genión, mil gracias así como los cuento. Queremos dar las gracias en particular a Ponte Romano, a Juanco Sabadell, a Richard Mill, BMW Automotor, al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, a la Junta de Andalucía y a Puerto Banús. A continuación, cederemos la palabra a las diferentes autoridades, comenzando con don Juan Núñez, consejero delegado de Puerto Banús. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, concejal, directora general, director del Club de Tenis Contrerromano, organizadores del torneo y jugadores. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Puerto Banús. Es un placer eh, para nosotros acoger la presentación de la nueva edición de la Senior Master Cup, un evento que en solo cuatro años ha conseguido reservar un sitio muy privilegiado en la agenda social y deportiva de Marbella. Este tipo de iniciativas aportan un gran valor a la ciudad y refuerzan su posicionamiento como marco de competiciones deportivas de referencia. Y es por eso que es importante para nosotros en particular que apoyemos este tipo de iniciativas. Para Puerto Banús el deporte forma parte de su ADN desde su inauguración, de la que el año que viene vamos a cumplir 50 años y seguirá siendo un elemento fundamental y esencial de nuestra identidad entre los cuatro años venideros. Es por ello que hemos querido dar nuestro apoyo eh, y respaldar eh, este evento, que estamos convencidos de que será, una vez más, un gran éxito. No me quiero alargar tampoco mucho más y ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de este acto, no sin antes cederles, y desearles mucha suerte a Feliciano, a David, a Tommy y a Tom. Muchas gracias. A continuación, cederemos la palabra al concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella, don Manuel Cardeña, por favor. Muchas gracias. Muy brevemente. Bueno, un placer ¿no? que Marbella vuelva a tener pues, este evento tan importante eh, que ya... ...el en el calendario... ...además pues refuerza nuestra marca Marbella... ...esa relación muy, muy interesante... ...y hace, hace muchos años que tiene Marbella... ...con el deporte de alto nivel... ...especialmente con, con el tenis... ...y eh, seguramente no será la última cita... ...que tenga la ciudad... ...con referencia a este deporte... ...y también destacar que bueno... ...dentro de un rato muchos chavales de Marbella... ...muchos chavales de la escuela deportiva de tenis... ...van a, a compartir con tenistas de altísimo nivel una tarde de entrenamiento, que eso es lo que lo que de verdad también nos llega a ilusión y orgullo. Muchas gracias a todos, mucha suerte, el buen tiempo parece que está garantizado, esto es Marbella, que disfruten también de jugar al tenis estos maravillosos jugadores en las instalaciones de, de Puente Romano. Gracias a Puerto Ganú, a todos los funcionadores, para hacer lo posible. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Y a continuación tenemos la palabra a doña Isabel Sánchez, directora general de planificación, instalaciones y de eventos deportivos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor representar a la Consejería de Educación y Deporte en una. Una de las líneas estratégicas en la Junta de Andalucía es el apoyo y el impulso de grandes eventos en nuestra comunidad andaluza. Sin duda alguna este es uno de ellos, eh, no, no hay que decir nada ¿no? de semejantes deportistas que tenemos hoy aquí y son muchas las razones. Primero por el impacto económico que conllevan estos eventos para las ciudades que albergan este acontecimiento deportivo y por dos razones más que para mí son igual de importantes que la que acabo de mencionar, como es la promoción del deporte, eh, del tenis en esta ocasión. ¿no? Muchos niños se han reflejado en ellos y se animan a hacer deporte, que eso desde la Junta de Andalucía es primordial. Y también yo creo que es importante hacerle saber al mundo entero la capacidad organizativa que tenemos en Andalucía de grandes eventos. Y es que por supuesto, en otros años... Eh, De, de este equipo que al final para llevar grandes eventos hacia adelante necesitamos que todos vayamos de la mano y, y bueno en este caso la Junta de Andalucía es uno de ellos. Desear una organización mayor de las suertes y a los jugadores pues, que ganen el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel, don Raúl Campuzano, don amigo y director del Club de Pérez Ponte Romano, su turno. Gracias. Buenas tardes. Eh, la verdad es que yo hoy me siento muy feliz y muy afortunado todo estar aquí. Feliz porque podemos disfrutar todo de Marbella, esta ciudad tan bonita, tan preciosa, con este clima maravilloso, con ese centro histórico muy bonito, con sus calles, con su gente siempre disfrutada una las a la gente que llega de fuera. Y muy afortunado porque pertenezco al Hotel Ponte Romano, que últimamente ha sufrido una serie de transformaciones y se ha convertido en un referente mundial eh, con una oferta increíble gastronómica, de ocio y, por supuesto, como una deportiva. Sabéis todos que Ponte Romano ha organizado eh, Fed Cup, Copa de Is, Torneo Guita y tenemos la gran suerte de poder acoger un año más eh, este torneo senior Master Cup eh, con esta calidad de jugadores que tengo aquí a mi izquierda, eh, de los cuales todos estamos muy orgullosos. Eh, gracias a Tenium gracias a la gente que ha hecho posible esto gracias por apostar por cuenta de manos, gracias al Ayuntamiento y espero que todo el mundo disfrute con la pasión que yo le voy a hacer este fin de semana de este evento tan importante que tenemos aquí muchas gracias muchas gracias Ramón y para terminar probamos la presencia de Joaquín Ríos promotor de Tenium el responsable de que esta tercera decía se lleva a cabo. Cuarta, cuarta. cuarta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar seré muy breve y así luego se lo preguntan a los verdaderos protagonistas de esto. ¿no? Y en primer lugar, bueno, dar las gracias a todos los esfuerzos. ¿no? Muy importante y por tanto, en este caso las autoridades, Manolo, menuda semanita, dos semanas que llevamos para que saliera todo adelante Muchas gracias por vuestro apoyo, Isabel, desde el momento, desde el primer momento. La primera vez hablo con una directora general de la Junta Andalucía en cuatro años que hemos estado aquí. Y esto vale la pena resaltarlo porque es la verdad. Enseguida os llamamos, nos cogiste el teléfono, os habéis apoyado, muy agradecido y gracias por apoyar esto. Esto, Juan, gracias por recibirnos, por dejarnos esas instalaciones. Ramón, en nombre de Ponte Romano, nos acogéis, nos hacéis la vida muy fácil, da gusto hacer un torneo en Ponte Romano, con lo cual muy agradecido, y a todos los sponsors, a Sabadell, a TM, a BMV, a todos, la verdad, a Richard Mill, a todos. Y bueno, thank you very much to the players, because without them, there is no event. So, really appreciate that you are here, guys. Tommy, it's the first time that you are participating, that coming to Marbella, to play the Singles Masters Cup. Thanks very much for coming. Espero que sea un día muy para ti y que te enjoy el evento, Marbella y todo. Tony, tú también es la primera vez que juegas en una SINIOS. Eh, gracias por venir. Y bueno, David y Feli ya no sois novatos en, en la SINIOS, estuvisteis con nosotros en Valencia y por muchos años. ¿eh? Así que thank you very much for, for coming. Y espero que sea un día for para ustedes. Y por mi parte nada más. Ahora doy las gracias a todos. Gracias a todo el equipo de Tenim, porque esto cuesta mucho, muchos meses. Parece que solo un fin de semana, son dos días. Pues mire, son dos días, que organizar dos días cuestan muchos meses, muchas horas largas, noches, no dirían vela, pero acostándonos muy tarde, mucho llamada, mucho teléfono. E intentamos hacer las cosas con mucho detalle. Y, y los que conocéis el, el evento ya lo habéis visto en, en años anteriores, tanto aquí en Marbella como en Valencia. Intentamos ser muy detallistas, que el público esté a gusto, que nuestros sponsors y nuestros invitados VIP disfruten de, de la zona VIP, que los jugadores estén muy cómodos. Y la verdad es que pues, nosotros llevamos cuatro años apostando por Marbella, si Dios quiere seguiremos. Y, y gracias a todos, bueno, a todos los medios por, por estar aquí, por darle difusión al evento. Y aquí aún queda alguna entrada por comprar, así que todos meteros en la web www.signosmastercap.com y acabar de comprar entradas porque es muy complicado traer a estos cuatro señores aquí. Muy, muy, muy complicado. Gracias a todos. Muchas gracias, Un Y sin más demora nos centramos en los verdaderos protagonistas de esta Sines Master Cup, en estos cuatro magníficos jugadores. Yo pediría personalmente un fuerte aplauso, por favor, para estos cuatro jugadores. Feliciano López, Tommy Haas, David Ferrer y Tommy Rodríguez. Empezaremos con unas preguntas. Eh, y empezaremos con Feliciano. Bueno, estábamos hablando antes, casi ya hijo predilecto de Marbella. Aquí se te, quiere, se te quiere muchísimo. Me imagino que emocionado. Sí, pues sí, la verdad, bueno, gracias, eh, gracias a todos por venir, la verdad es que me siento muy feliz de estar en Marbella otra vez, fíjate si me gusta esta ciudad que me vine a casar aquí la semana pasada, eh, y la verdad que, bueno, quiero dar gracias a Tenin por el evento que hacen, creo que es un esfuerzo enorme eh, el que realizan empresas como Tenin para poder hacer eventos como este y acercar el tenis a todos los sitios de España, eh, gracias a la Junta, a, a la Alcaldía también, a Puente Romano, por supuesto, a mi segunda casa. Eh, la verdad es que, es, como ha dicho Chimo antes, es un placer poder eh, hacer eventos ahí y poder jugar al tenis en Puente Romano, por todo el cariño que ponéis, por toda la experiencia que tenéis de haber organizado eventos de tenis durante muchísimos años. Sin ir más lejos la Copa de el año pasado, fue un exitazo. We, month, no. uh, welcome, Tommy, to Spain. I hope you have a great weekend of tennis. Uh, very proud to have you here in Spain for the first time. And I think, uh, I don't know if we can call this a senior event. I think it's the best uh, preparation I can have for my, you know, indoor season or whatever I have to play in, in the next uh, months. But uh, yeah, I feel very happy that, that, that you're here. So welcome y nada chicos, nosotros dos hemos compartido millones de momentos juntos de nuestra carrera y que ganamos mejor este fin de semana y, y que ojalá todo el mundo pueda disfrutar de un gran, de un gran tenis en, en Punto Romano y nada más Perfecto, muchas gracias Tony Por cierto, primer partido contra el señor Tobé Robledo ¿Qué podemos esperar de este partido? Ya habéis jugado tantas veces, os conozcís un poquito ¿Cómo te ves? bueno Espero ganarle aunque sea en senior el profesional no tuve la chance pues espero que de, de ahora en, en, senior, en la categoría de la oportunidad de, de poder ganar la de por primera vez y nada nos fue un partido disfrutado eh, tommy está en mi forma igual eh, que yo sigo jugando en el circuito así que como he dicho antes no sé si llamar el torneo senior o, o casi o Rolando Arroz o como lo queráis llamar pero la verdad es que es un lujo poder por un torneo senior con jugadores como los que, los que están aquí en mi lado perfecto muchas gracias Feliciano pasamos ahora a Tommy. welcome to Morbella, this beautiful land uh, we're very proud to have you here me personally as a passionate for the tennis I really appreciate your effort to be here Uh, how does it feel to be here with these three typhoons of the clay Yes. Thank you. Yes, uh, first of all, thank you for the invitation. Thank you for having me at this, uh, this beautiful place in Mabea. I was told by my parents that they brought me here when I was uh, three years old, so I don't remember really much of it. Um, but, um, you know, having a look around, uh, being at this beautiful resort, Puerto Romano, It's a, it's a real pleasure for me to be here and, um, you know, as a father of, uh, of two girls, you know, you always look for resorts, uh, places to, to bring the family as well. Unfortunately, I couldn't bring them along for the ride since uh, school has started, but uh, this is definitely a place I hope not to be here for the last time, and maybe next year in the summer or if this event happens again, I would love to bring them along. Um, but, uh, yeah, thanks again to everybody for putting this event up and all the sponsors making this happen. Thanks for having me um, with this amazing lineup. Um, you know, when, when you look around and you talk about about a, a seniors uh, masters event um i would have to agree with you philly that this is uh, this is pretty special um you know obviously you're having, uh, having a great year this year with the win in queens and uh, and still playing uh, absolute world-class tennis Same goes for for David, who just uh, freshly retired from the tour, and uh, just looking at him and looking how fit he still is, uh, could definitely still be playing if he wanted to. And uh, and Tommy is still doing it uh, on tour as well. I'm trying to figure out uh, you know which way he is going, but I was hitting some balls with him today, so this way is looking like he's going back into the right direction as well. So um, it's uh, it's really amazing. Um, I don't want to give away my age either, but I think I'm the only uh, 41-year-old here, so um, you know, my message to the, to the rest of the guys is to take it easy on the old guy, which doesn't happen that often. Um, but, uh, no, again, it's, it's, it's truly a privilege to be here. I mean, you know, Spanish tennis has always been such a big role worldwide, and, uh, you know, just uh, thinking about what these guys have done uh, for tennis over the years and what they have achieved, um, you know, it, it truly is uh, truly amazing, and having competed against them was always... Always a real fun, always a pleasure and uh, to do it now on a, on a more relaxed uh, stage, um, you know, is uh, it's going to be a little more fun I think. So <laughs> thanks again. Thank you. I was actually going to say, you look at yourself, three Spaniards, first match against David Ferrer, yeah, probably the fittest guy on How are your legs feeling by the way? Yeah, yeah, yeah. <laughs> why do you think i'm drinking water already i gotta make sure i'm hydrated <laughs> you know i think it's uh, i play a little bit on the investor series as well in the u.s and uh, they, they they do it for the uh for the seniors there you only have to play one set and if you happen to win that set you play another final set so um it's uh, sometimes a little bit uh, less uh, stressful on the body and uh and knowing that tomorrow we're supposed to play two sets i believe and if you if you split the set you play champions' style i know it's going to be a little bit more effort especially also on clay um especially playing against david i think he's the only player here sitting that i that i haven't beaten on tour unfortunately and so he's always giving me a lot of trouble anyway and uh um, i hope he takes it easy on me as you said since he is uh, you know obviously probably I wouldn't say maybe. Yeah, maybe he's always been one of the fittest guys on two, anyway. So it's uh, it's it's gonna be fun. That's what's that's what's what's up. Thank you very much, I uh, appreciate it. Pasamos ahora con Pablo Robredo. Pablo, bienvenido una vez más a Marbella. Estuviste hace poco aquí también competiendo en Punto Romano en marzo, si no mal recuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen las sensaciones de poder, poder estar aquí otra vez en este pieza de grupo? Buenas tardes a todos. Hola, muy contento. Como hemos dicho antes, es mi primer semio en. Estoy aún compitiendo, he dado que, que Félix. Bueno, he por para pues, estar aquí, eh, por compartir unos días con compañeros, eh, con muchos de ellos hemos tenido tantísimo y grandes experiencias. Con Tommy pues, también hemos, hemos compartido partidos y vivientes en el, en el circuito. Y, y nada, es diferente, no eh, venimos aquí a, a pasarlo bien, a hacer que la gente disfrute y sobre todo por ser eso es lo que más nos importa ¿no? entonces va a ser diferente especial y nada, cosa pues, la que que pueda haber muchos miramos Perfecto, primera ronda contra Feliciano, compañero, bueno, ya desde cuando estabais en el CAR, ya hace ya unos cuantos años, partidazo habéis jugado, ya solo conocéis, bueno, ¿qué podemos esperar a este partido, jugador incómodo, muy incómodo? Sí, la verdad que bueno lo que espero es que nos divertamos muchísimo ¿no? como bien has dicho eh, nos conocimos en en Madrid creo que cuando teníamos 12 años, en el Comando España, en Madrid, después compartimos, o en y antes, ¿sí? después compartimos la habitación en el CAR, eh, la verdad que desde entonces pues, hemos vivido muchísimas cosas, hemos jugado muchos partidos y, y, y nada, ojalá que podamos disfrutar de muchísimos más, algunos más como profesionales y otros pues, compartidos como, como de aquí y nada, lo importante eh, no es quién gane mañana, sino el, el hecho de que, de que el evento triunfe. Posibles eventos como este, pero al final nosotros eh, los deportistas eh, dependemos de los organizadores que hagan eventos así de bonitos y bueno, me agradezco estar aquí y que todos disfruten de un tenis Muchísimas gracias, Jorge, un fuerte aplauso La verdad que el éxito del evento está garantizado con cuatro jugadores como vosotros o sea que pasamos con el último, con toda la estrella, un referente también para mí, David Ferrer yo era muy amigo de, de su hermano de estar <risa> Bienvenido, ¿qué tal aquí en Marilla, ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero que todo, y bueno, muy feliz eh, de, de poder volver a jugar al Xenium. esta va a ser mi segunda vez. Eh, primero que todo, quiero dar las gracias a Cienin, porque bueno, los dos años que, que voy a jugar ha sido gracias a ellos, se me han invitado y sé el esfuerzo que hacen todo el equipo, ¿no? Enrique, Christophe, eh, Joaquín, Sebas y el cariño que, que le ponen, así que muy agradecido a todos los esfuerzos, porque al final sé lo complicado que es eh, hacer cualquier tipo de evento y, y en el mundo del tenis eh, siempre es difícil y, y gracias a ellos pues eh, estamos todos aquí, ¿no? todas las actividades presentes y como he dicho antes, ¿no? eh, feliz de estar con, con amigos de toda la vida, con Tommy, con con Feliz que hemos compartido toda una carrera juntos y sobre todo un referente mundial como ese eh, Tommy Huston, y thank you for Trocadon and, and should that the people will interview about Match, igual amazing French player. Y, y eso, y que, que disfruten, eh, que lo ha dicho Tommy, lo importante es que vamos a promocionar el tenis. Es verdad, yo también digo que intentaré ganar. <risa> pero pero como todos pero también digo que esto no al final no, no es un sueño porque los únicos retirados aquí somos con mi hijas y yo ¿no? y estos aún siguen compitiendo no aparte de bromas pues eh, más espectacular no Eso todo pues en materia el tiempo que hace el clima el puente romano estamos en un lugar eh, espectacular para disfrutar del buen tenis así que animo a todo el mundo que, que venga y que, y que disfrute de del de, de tenis Aparte me imagino que también es una manera diferente de competir, una, una competencia sana cuando ya no tienes esta presión y realmente puedes jugar para disfrutar, me imagino que tiene que ser una sensación nueva y súper divertida, ¿no? Sí, sobre todo porque ya no tienes esa presión extra que cuando compites eh, en los torneos oficiales, ¿no? aquí venimos a, a, a, a, a, a tener un buen tenis, pero vamos a disfrutar, y todos los jugadores van a hacer pues, bueno, puntos que la gente igual en un torneo eh, va a ser difícil de ver y, y bueno, como he dicho, es un señor realmente espectacular que, que el de sí tiene. Perfecto, muchas gracias. Un fuerte aplauso para David. Y a continuación, cederemos eh, una ronda de preguntas para los medios de prensa. ¿vale? Podremos hacer una pregunta para cada uno de los jugadores. Rogamos, por favor, que solo las preguntas sean meramente deportivas, por respecto a, obviamente, a un evento deportivo de esta cara y a estos magníficos jugadores. Si alguien tiene alguna pregunta que debe realizar realizada a los jugadores, por favor, que levante la mano y se le asignará el turno no se levanta, quiere decir que hemos hecho un muy buen trabajo y se ha explicado todo perfectamente, con lo cual, eh, pues nada, agradecer todos por su asistencia eh, y ya nos queda lo más importante, que es poder disfrutar de estos cuatro pedazos de jugadores, a los que ahora podremos ver el puente Romano, haciendo un trineo con, con todos los chicos jóvenes, con lo cual, damas y caballeros, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Muchas gracias.